me he hecho con un pequeño lote de monedas de plata de la república de san marino un pequeño país en europa que son monedas de 500 liras y que yo creo que bueno pueden ser una, un tipo de moneda que podría servirnos como young silver y a la vez pues tienen un cierto valor numismático en este vídeo vamos a ver un poco estas monedas y cómo nos pueden servir para acumular plata Una de las cosas que veo que estáis pidiendo en los comentarios al vídeo del sorteo es que haga vídeos hablando de monedas que tengan valor numismático aparte de ser de plata y de oro y que pues al coleccionarlas no solamente tengamos un, un valor en cuanto a la plata y el oro sino también en cuanto al valor numismático, ¿no? bien esto no es tan fácil porque normalmente las, las monedas que tienen un valor numismático no lo tienen por el metal en el que están hechos sino por otras características por su rareza o por su belleza o por por, los, por su escasez eh, principalmente eh, tendremos que buscar monedas y ya prometo hacer algún vídeo sobre las monedas que más pueden servir para esto que tengan un valor eh, similar a desde el punto de vista numismático de cotización numismática a el valor de su peso en oro o plata y no creáis que hay tantas bueno estas monedas que realmente yo no me han venido a mí a mi poder por por casualidad tampoco las he estado buscando yo por este motivo pues eh, eran unas monedas que yo tampoco había tenido nunca son monedas de 500 liras de plata es una plata baja plata 835 como ya dijimos en algún vídeo, el límite para considerarlo como inversión en plata, yo lo pondría en plata 800. ¿no? Estas podrían servir. Ya, ya veis cómo pues es una plata que se ha oscurecido, a pesar de que estas monedas están en su blister original, porque estas monedas se nota que estas son monedas de circulación. Y estos son monedas que han sido seccionadas, el blister, del blister de, de la cartera oficial de su día. Son monedas de los años 70. San Marino es una pequeña república de estas de origen medieval. En principio dicen que es el, el estado o el país más antiguo del mundo, del siglo X. Pero bueno, realmente es una pequeña casi ciudad-estado eh, que está dentro de lo que es Italia. Casi se podría ser como una provincia más italiana, pero bueno, en realidad tiene pues, una independencia, una autonomía teórica. ¿no? Eh, antes tenía la Lira... Y bueno, aunque no pertenece a la Unión Europea, pues ahora tiene el euro como moneda. O sea, estas monedas son de los años 70, de cuando todavía tenía la lira. Veis que en el lote que hay 4 y 5, 9 y 3, 12 y 3, 15 monedas, hay de 1972, que es esta moneda, tenemos 4. ¿Veis? Tiene una especie de torres en el, en el anverso y en el reverso se ve una madre con un niño. Luego tenemos del 73 hay cinco monedas que veis que son completamente diferentes. Tienen el escudo de San Marino. Ya veis que la, la impresión, la acuñación de la moneda es bastante flojita. Son monedas de bastante poca calidad. Se nota porque no es una, un relieve fino, es bastante vasto. Y aquí tenemos de hay otras dos de 1974, que son estas, otra vez con castillo. Hay que tener en cuenta que estas monedas no han salido nunca del blister. Aquí hay como una especie de pájaros, uruguayos, algo así. Son monedas que no han salido nunca del blister y sin embargo tienen un relieve bastante desgastado. ¿Ves? Esta tiene una pátina original, ¿veis? Porque no ha salido nunca. Es lo que siempre hablamos de la controversia de limpiar las monedas o no, ¿no? Que en monedas de cierto valor, sobre todo de cierta antigüedad, pues no se debe de limpiar las monedas las monedas ni quitarles la pátina original, ¿no? Porque se valora bastante. Estas monedas, pues no sé yo realmente si sí, la pátina original tiene valor o no, porque son monedas que no tienen mucho valor numismático, ¿no? Aparte que son monedas que, bueno, San pues Marino es un país para que no me oye nadie, pues de bastante poca importancia, entonces realmente no son un tesoro numismático estas son de 1976 que veis que también tiene una especie de castillo ahí la verdad es que son muy flojas de acuñación ¿eh? bueno pues entonces lo que vamos a hacer con estas monedas independientemente de ver la fecha a ver si algunas tienen más valor que otras que probablemente sí pues va a ser comparar el valor que tienen numismático ¿No? pero valor numismático real porque claro si nos fijamos en, en el valor de lo que puede ser los catálogos el valor de los catálogos no es un valor numismático real por eso a mí me gusta más ver páginas de venta o páginas de intercambio de monedas en las que veamos realmente si tenemos necesidad de convertir esto en dinero cuánto vamos a poder obtener por estas monedas ¿No? y, y luego vamos a ver vamos a, a pesarlas y vamos a ver cuánto nos darían por ellas como plata, ¿no? para ver si, si realmente, como he dicho antes, pues no, no hay tanta diferencia. Y bueno, pues podemos acumularlas por los dos motivos, por tener un cierto valor numismático y por eh, bueno, pues tener una acumulación de, de plata. Como os podéis imaginar, si nos vemos obligados a venderlas con prisas, que eso es una cosa que hay que tener claro, si vamos a venderlos con prisas porque tenemos necesidad del dinero, o porque bueno hay una situación económica muy difícil en el país en el que estamos tenemos una urgencia evidentemente nunca vamos a poder obtener su valor numismático para obtener el valor numismático de una pieza hay que venderla con tranquilidad y sin presiones entonces realmente eh, si estamos guardándolas para una emergencia tendremos que considerar siempre su valor en plata bueno vamos a ver por curiosidad cuánto pesan aunque lo podría obtener de un catálogo pues me apetece más pesarla vamos a ver ponemos aquí la balanza vamos a coger suponemos que todas pesan lo mismo claro el mismo módulo vamos a ver la ponemos la balanza a cero pues tiene 11 gramos ya lo veis ahí 11 gramos de plata de plata 835 vamos a consultar para ver el precio numismático primero un catálogo que es el catálogo universal para monedas del mundo no es un catálogo especializado es un catálogo generalista el krause es krause no krause mucha gente dice kraus pero es krause porque se ha pedido alemán entonces aquí vienen todos los países ¿eh? ya veis que es un libraco enorme con todas las monedas en este caso desde 1901 hasta el presente bueno este es de 2008 una cosa así pero pero no sirve igual entonces eh, bueno esto es un libro que yo creo que cualquier persona que que que coleccione monedas del mundo lo debe de tener aunque realmente hoy en día también está en internet bien bueno he seleccionado aquí san marino y veis por ejemplo pues la de el año 72 veis cómo en estado sin circular dice que vale 10 dólares. En estado eh, extremadamente bien conservada, 6 dólares. Si nos vamos a la del año 73, veis que más o menos que también dice 10 dólares o 6 dólares. La del de uruguayo, que aquí pone que son unas palomas, pues es un poco más cara: 12.50 y 6,50. ¿Por qué? Si veis la tirada es de 276.000, mientras que las otras es mayor, 291.000. Bueno, pues este señor entonces considera que tiene que tener eh, más precio. Ya veis que, bueno, pues son unos precios realmente bajitos. ¿no? La de 75, que también la, creo que la teníamos, sí. Pues aquí está también, esta es un poco más... más cara 12.50 sin circular vale pues bueno ya nos hemos hecho una idea vamos a ver ahora precios más reales de costumbre vamos a ver los precios en los que se ha rematado en la página todo colección que bueno quizás tiene el inconveniente de que es una página muy española pero tiene mucho volumen de ventas y los precios a veces son bastante eh, ajustados a la realidad bien empezamos por san marino 500 liras 1972 vemos los resultados eh, los primeros son los más recientes de 29 del 7 del 20 a 12 euros aquí a 7 6 5 40 7 50 7 7 8 8 9 8 como veis eh, más o menos está en los precios del catálogo quizás oscila un poco con, con el precio de la plata ¿no? vamos a ver un poco el 73 a ver si hay alguna diferencia 10 10 euros 6.50, 7, 7 hombre estos son euros los otros son dólares pero bueno hay veces en las que el euro y el dólar casi han estado a la par eso ya es otra variable más bien 7,50, 9, 7, 8,50, 7. ¿Veis? 7,80. Aquí 2012, claro, 2012 la plata estaba muy alta. Vamos a ver el 74. Lo mismo, me creo que más o menos igual. 7,825, 7,70, 6. 7.80, 7.50, ya veis que la media que podríamos sacar es en torno a 8. Veis que en algunos casos, como por ejemplo el, 70, el en el 2012, 2012, el precio es algo más elevado que lo que ha sido posteriormente. Yo creo que eso tiene relación con la plata. En el 76 yo creo que se ve todavía más descaradamente, ¿no? es decir ahora claro, la plata bueno pues ha vuelto a subir pero aquí lo veis pues en 2019 la plata estaba más baja 7.50 5.40 y sin embargo pues si nos vamos al 2012 está otra vez a 9 eh, yo intuyo que bueno no es tampoco muy exacto pero eh, si nos vamos al gráfico de, de la plata Veis que hacia 2011, 2012, 2000, incluso 2013 estaba bastante alta. Luego 2016, 2017, 2018 bajó y ahora ha vuelto a subir. Yo creo que en esta moneda se ve un poco los precios, esa misma oscilación. ¿Qué quiere decir esto? pues que realmente es una moneda en, en la que vale más, o sea, influye casi más el valor de la plata que, que el valor numismático, porque el valor numismático no tiene gran cosa, entonces oscila, pues como pasa con los duros españoles de poco valor, o como pasa con las monedas de 100 pesetas de franco, pues que su precio oscila eh, mucho en función de la plata, que del precio de la plata. Vamos a ver cuánto nos costaría, eh, cuánto nos darían por el, por el peso de la plata de esta moneda. Hemos visto pues que el precio de valor numismático podía rondar los 8 euros. Bueno, se me ha olvidado decir que, claro, en los precios de todo colección también hay que tener en cuenta el envío, es decir, realmente el comprador ha pagado algo más cuando menos un euro más ha tenido que pagar por el envío bien como de costumbre vamos a coger la página de Andorranos joyería que me acabo de encontrar este banner en aquí que habla de custodia de oro en suiza desde 150 euros bueno pues a ver si lo miramos para la próxima vez porque esto parece interesante los que me habéis preguntado que a ver dónde habría una empresa que te puede guardar el oro pues parece ser que aquí bien vamos a ir como de costumbre a a precios, bueno ya estamos aquí hemos dicho que era plata de 835 o sea plata de 800 milésimas entonces si llevamos 10 kilos o más nos ponemos siempre en el mejor de los casos el precio es de 419,67 euros el kilo lo primero que tenemos que saber es cuántas monedas hay en un kilo entonces ponemos 1000 gramos dividido por 11 gramos que tiene cada moneda nos da 90 monedas vale si queréis 91 es más exacto matemáticamente 91 monedas entonces si dividimos 419,67 dividido por 91 vemos que nos daría 4,6 4,6 euros a plata luego realmente aunque parecía que no esta moneda tiene más valor numismático que a plata porque en realidad además hoy el precio de la plata está bastante alto pero claro tenemos el problema de que es plata 800. Luego es una plata que tiene, es una moneda que tiene un precio que no es muy diferente, porque estamos hablando de que el otro es unos 8 y este es 4,6, bueno, es, es casi el doble, pero no hay una diferencia en euros muy grande. Eh, pero realmente hay que intentar, yo estas las he pagado a 5,5. O sea... Ya veis que lo he pagado por encima de, de, del precio de peso de la plata, pero es que nunca la vas a conseguir comprar al precio exacto de la plata. Siempre tienes que jugar a intentar comprarlo lo más aproximado posible y que luego te suba la plata. Pero realmente estas monedas, pues si las puedo vender con tranquilidad a su valor numismático, eh, conseguiría más beneficio. Bien, pues espero que os haya servido este análisis de esta moneda para que veáis cómo tenemos que analizar todas las monedas que pensemos que nos pueden servir como inversión en plata para ver realmente que no tengamos que pagar por su valor numismático mucho más de lo que realmente valen como plata porque si no pues si pensamos que tenemos ahorrado un dinero en plata luego quizás nos vamos a llevar una sorpresa también es cierto que bueno, pues que parte del beneficio que nos puede dar el invertir en monedas que no sean solamente de bullion, sino que tengan un interés numismático, es el disfrute de la colección numismática. Que no nos importe que luego, igual cuando lo vendamos, eh, pues realmente tengamos que venderlo a precio de peso, si hemos obtenido un beneficio con el disfrute del coleccionismo numismático. Bueno, pues esto ha sido, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, animaros a que os suscribáis y activéis la campanita para que os avisemos para los próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.